I'm <laughs> La Sociedad de Guadalajara se ha vuelto a reunir un año más en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara para celebrar su 34 edición de los Premios Populares. Son unos premios que se otorgan eh, cada año a diversos colectivos, empresas, personas que contribuyen al crecimiento de la provincia de Guadalajara y este año han sido 17 los galardonados. Muy buenas tardes. Después de 83 años de edición del periódico y después de que hoy sean 34 años, como acabo de decir, de la celebración de, de los populares, Nueva Alcarria se reafirma en, en su discurso de siempre, informar sobre la provincia. ...que lo que ocurre en Guadalajara llegue no solo en la provincia... ...sino gracias a la portabilidad de los medios digitales... ...fuera de la provincia de España y fuera de nuestras fronteras. Porque ahora nos van a acompañar en el escenario... ...los integrantes de la compañía de teatro de improvisación Yamin. Un año más en la gala de premios de Nueva Alcarria... ...los populares de la Nueva Alcarria... ...donde se reconoce a lo mejor de la provincia... ...y para reconocer a lo mejor de la provincia... ...me parece que es de justicia hacerlo también... ...al periódico Nueva ...por su contribución durante tantos años... ...a difundir los valores... ...y las virtudes que tiene la provincia de Guadalajara... ...hoy estamos más de moda que nunca... Eh, ...mis palabras tienen que ser de agradecimiento... ...de agradecimiento a Nueva ...por haber pensado... ...en temas relacionados con la educación y con la cultura... ...para ser premiados. En primer lugar, saludar a todos los premiados que eh, van a recibir ese galardón de Nueva Alcarria... ...felicitar a Nueva Alcarria por sus 83 años que lleva trabajando... ...y como no, felicitarles por esta gala, es una de las galas más importantes... ...que se celebra en la ciudad de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Estamos en una tarde muy especial, en primer lugar porque volvemos a la normalidad... ...en una cita que es un clásico ya para Guadalajara... ...para la ciudad y para, y para la provincia... ...como son los populares de Nueva Alcarria. Y vamos a comenzar con el primer premio de la tarde... ...es el premio en la categoría de Desarrollo Rural... ...el premio es para Bibliobuses. Desarrollo Rural, Bibliobuses. Salud, Olga Mediano San Andrés... Turismo Sostenible, José Javier Verástegui Escolano. Turismo Sostenible, Zona Centro Bike. Turismo Sostenible, Campiña MTV Zona. Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Hecho Social Destacado, Escuela Rural de Cobeta. Deportes, Club Deportivo Salesianos Guadalajara. Deportista más popular de los lectores, Óscar Lado Fernández. Actividad cultural y divulgativa, Javier Solano Rodríguez. Cine, María Luisa Gutiérrez Gómez. Trayectoria empresarial. José María Alaña Arrinda Música Banda de música de Brihuega. Impulso al medio rural Sociedad Deportiva de Caza y Pesca Segontia Gastronomía Fátima Gismero Agudo Popular de Honor Jesús Escolano Cebolla Popular Especial Botargas de Guadalajara Pues llegó al final de esta gala.